Paso a eh, presentar a María Rosa de Madariaga. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Lengua, Literatura y Civilización Árabes del Instituto Nacional de Langue y Civilización Oriental de París y doctora, eh, doctora en Historia por la Universidad de París I. Tras enseñar lengua y civilización españolas en la Universidad de París IV, fue durante años funcionaria internacional en el sector de, de la cultura de la UNESCO, es autora de las obras España y el Rif, Crónica de una Historia casi olvidada, eh, Los moros que trajo Franco, la intervención de tropas coloniales en la Guerra Civil, En el Barranco del Lobo, Las Garras de Marruecos y el Krim el Hatabi, La lucha por la independencia, así como de numerosos artículos sobre las relaciones entre España y Marruecos, publicados en revistas españolas, extranjeras y en obras colectivas. Pues eh, muchas gracias. Voy a hablar de un tema que no es, yo creo que soy la única eh, ponente que no va a hablar de, de Guernica, sino que va a hablar de los bombardeos de gases tóxicos en la guerra del RIF en los años 20. Entonces, bueno, cuando hice esta propuesta um, a los organizadores del Congreso les pareció bien um, y, y bueno, pues voy a hablar de ello un poco estableciendo una especie de, de, de relación ¿no? entre estos bombardeos y lo que luego fue el bombardeo de Guernica en, en el año 37. Entonces, bueno, yo empiezo hablando de que la, la, antes de la utilización de gases en la guerra, del, como se ha sabido de todos, los gases tóxicos se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que fue la primera vez en que se utilizaron este tipo de arma química en, un, en una guerra. Empezaron, sobre todo, eh, en, en la Primera Guerra Mundial, empezaron ser utilizados primero por los alemanes, y luego siguieron los aliados. Fue, los primeros en emplearlos fue el 22 de abril de 1915 en que lanzaron cloro contra las fuerzas enemigas. Bueno, eh, solamente que el cloro iba dentro de bombonas despegadas en el frente y camufladas bajo tierra de las que salían los tubos de dispersión este era el sistema entonces de, de, para dispe la dispersión del gas y que atacara al, pero era, era un método que era, iba dirigido contra los, los enemigos contra el soldado enemigo pero en principio no tenía que afectar a la población civil aunque luego hubo, como en todas las guerras <risa> quizá efectos colaterales hubo gente que resultó eh, también afectada pero digamos que eh, iba dirigido sobre todo al enemigo es decir, no iba dirigido a la población, a la población civil empezó siendo esta guerra pues más tarde fueron también los aliados empezaron también a fabricar ellos armas químicas los franceses y los ingleses para poder contrarrestar este, este, estos gases que utilizaban los alemanes eh, hay que decir que la utilización de estos gases planteó en algunos momentos escrúpulos a algunos, eh, había, dependía, había algunos por ejemplo en, en el campo alemán había eh, un general eh, que en, en sus memorias el general von que en sus memorias decía cómo esto era, era solamente un experimento, estábamos todavía años de poder controlar el gas con armas. En cambio había otro otro, otro general, General von Deming, quien en relación con el ataque del día 22 de abril manifestaba, «Debo confesar que el envenenar al enemigo como el que envenena ratas me pone enfermo, y como cualquier soldado honrado resultaba repulsivo». Desde luego ese método estaba lejos del de vencer al enemigo en justa línea, es decir, que planteaba en algunos mandos, en algunos militares, problemas de conciencia. ¿Hasta qué punto era este método un método adecuado entre, entre, entre, entre enemigos que se enfrentaban? ¿no? Bueno. Eh... Bueno, eh, los gases entonces se utilizaron, eh, de, de los más importantes, además del cloro que se utilizó que fue el primero, el más importante que se utilizó y el que luego quedó un poco como un poco emblemático del gas fundamental utilizado en la Primera Guerra Mundial, fue sobre todo la hiperita cuyo nombre proviene de Hiper, que era en flamenco el de la ciudad belga de Ypres donde por primera vez en la noche del 12 al 13 de julio de 1917 los alemanes utilizaron unos, 50.000 proyectiles cargados Con nuestro nuevo agente químico Contra los británicos causando 2.490 bajas De las cuales 87 fueron víctimas mortales Este gas era un gas Que se llamaba gas mostaza Y aunque si llamarle, llamarle gas eh, Es un poco inapropiado Porque en realidad se trata de un líquido De un líquido lo que luego se volatiliza Pero es un líquido, pero bueno Quedó el nombre de gases para él y para otros muchos Que se utilizaron en esta guerra eh... Esta, esta guerra, en esta guerra no, los gases no fueron utilizados por la aviación. Es decir, que los métodos, como hemos dicho, estas bombonas colocadas de cloro, que tenían unos dispersores, y nunca la, la, la aviación los, los, los, los utilizó. Es decir, que la primera vez que se utilizaron en una guerra los gases tóxicos fue en realidad en la guerra del Rif a la que nos vamos a referir ahora. Pero antes quisiera referirme a cómo el tratado de, en el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, se prohibía a Alemania el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como su fabricación e importación. Entonces, no podía... No, no, no podía el, lo, y los países, en cambio, que los tenían, se les permitía que los conservaran, pero que no que los utilizaran. Hay aquí, en este momento, podemos decir que llegamos a una especie de consenso de acuerdo... Tácito en el que estos gases, si se utilizaban, estaba bien utilizarlos entre europeos pero otra cosa sería utilizarlos contra países no civilizados y en este caso tenemos el ejemplo de cómo Gran Bretaña los utilizaría, según se dice en, en, en, en las rebeliones de kurdos y árabes en territorio iraquí también las habría utilizado en rebeliones en territorios de Oriente Medio y en la frontera noroccidental de la India en aquel momento Winston Churchill, que era por aquel entonces secretario de Estado para la guerra y que desempeñó un importante papel en conseguir la autorización para utilizar armas químicas contra tribus incivilizadas. Es decir, que se utilizaba contra elementos, no, no contra pueblos colonizados, estaba más o menos permitido. En cambio, entre europeos, bueno, había una especie de consenso en que esto no, no debe suceder. Y entonces, bueno, podemos ya pasar, después de estos antecedentes, podemos pasar ya a hablar concretamente de lo que fue los bombardeos durante la guerra de Río. En España, después del desastre de Anual, en julio de 1921, y el derrumbamiento de todas las imposiciones de la Comandancia General de Melilla en julio-agosto de 1921, empezaron a alzarse voces en la prensa y en el Congreso que reclamaban el uso de todos los medios mm, eh, ofensivos necesarios, incluidos los gases tóxicos, para acabar con el movimiento de resistencia rifeño, encabezado por Mohamed Benat, el primer Hatabi, dominar enteramente la zona, la zona por las armas e infligir a los rifeños un duro castigo así se expresaba en un artículo de la correspondencia militar que era el periódico de los militares más bien de la tendencia juntera de los de, los, de las juntas de defensa del 5 de septiembre de 1921 el diputado Acortes Crespo de Lara quien lamentaba la lentitud con que se estaba organizando la aviación militar y el que todavía no se hubiera empezado a utilizar las asfixiantes. otros diarios incluso el de tendencia liberal como el Heraldo de Madrid se expresaban también en estos términos. Si la decisión de utilizar gases tóxicos parece remontarse a agosto de 1921, es decir, justo después del, del desastre de, de, de la y del derrumbamiento de todas las posiciones españolas en la zona oriental, eh, no, no parece que empezaran a utilizarse inmediatamente, puesto que señala prensa reclamando su uso. Eh, en la decisión de utilizarlos hubo sin duda deseo de venganza del ejército, por las masacres de españoles perpetrados en Selván, Nador y Monterruit cuando cayeron estas posiciones hubo toda una serie de grupos de, de rifeños que descargaron su odio sobre las tropas españolas y efectivamente hubo una serie de, de masacres Estos masacres que en un momento se atribuyeron a, a la resistencia rifeña y a Kling, bueno, está probado yo he encontrado documentos que prueban que Triclin al contrario mandó un emisario para evitar estas masacres solamente llegó demasiado tiempo y habían sido elementos incontrolados de la zona de tribus de cabileños de la zona los que cometieron estas masacres. Bueno, en todo caso había como una especie de deseo de venganza, de revancha por estas, por estas masacres, y, eh, y entonces también había, además de, este, de estos deseos de venganza, había también el deseo de terminar cuanto antes con la guerra, recurriendo a las armas ofensivas más modernas. Para los que tuvieran escrúpulos morales o de conciencia, ¿no?, el alto de Madrid justificaba su empleo con el argumento de que por qué iban a ser más cruel matar a un hombre envolviéndolo en una nube de gases asfixiantes que destrozándole el cuerpo con una granada. Este era uno de los argumentos. Eh, hay que decir que ya antes de Anual se hablaba de emplear gases tóxicos en el RIF, es decir, antes de, de este derrumbamiento, como el medio más eficaz de poner fin lo más rápidamente posible a aquella guerra tan impopular. Es aquí donde juega un papel importante el rey, Alfonso XIII, cuya afición al ejército es de todos conocidos y preocupado muy particularmente por dotarlo de los medios más modernos de combate, ya había manifestado a Alemania desde 1918 en un viaje que efectuó a este país su interés por la adquisición de gases tóxicos así como su deseo de poder disponer de las instalaciones necesarias para fabricarlos. A estos primeros contactos, como podemos calificar, que podemos calificar de exploratorios y seguirían otros ya más completos en 1921, aunque el problema fundamental para obtenerlos de Alemania era que en virtud del tratado de Versalles de 1919, Alemania tenía prohibido fabricarlos no obstante en noviembre de 1921 un famoso fabricante de productos químicos que se llamaba Stolzenberg mmm, viajaba a España para entrevistarse con altos jefes militares y miembros del gobierno español y el propio rey para hablar un poco de la posibilidad justamente de que Alemania de una manera u otra burlando las claves del tratado de Versalles suministrara a España ese producto químico en junio de 1922, Stolzenberg firmaba con las autoridades españolas un contrato conforme al cual se comprometía a construir una fábrica de gases tóxicos que estaría situada en el lugar llamado La Marañosa, cerca de Aranjuez. Pero como la fábrica no estaría en condiciones de producirlos hasta pasado cierto tiempo, Stolzemberg se comprometía entre tanto a suministrar a España la sustancia química necesaria para su producción, que era, en el caso de la imperita, el oxoro. Eh, en realidad es el tioglicol llamarlo más vulgarmente Opsol. Este al emplearse también en la industria química para usos militares... ...como los tintes, por ejemplo, permitía a Stolzenberg burlar el tratado de Versalles... ...alegando que los productos que fabricaba eran para usos civiles. De esta forma se estableció un suministro de oxol por vía marítima de Hamburgo a Melilla... ...a un taller que había empezado a instalarse en chica justamente a las autores de Melilla. Pero antes de que llegaran los primeros cargamentos de oxol procedentes de Alemania, España dispuso de fuentes de suministros francesas, completamente de la casa Schneider, de la que adquirió en 1922 50.000 litros de cloropitrina, 5.000 caretas antigas y el material necesario para instalar un taller destinado a cargar con gases con esos proyectiles de calibre medio. Desde junio de 1922 tenemos constancia de la existencia de cloropitrina en el barracón de Almacén de Mar Chica, cerca de Medellín. Como la cloropictrina no podría exportarse de Francia en virtud de las convenciones de los convenios internacionales, sería facturada como materia desinfectante o insecticida. Nótese aquí ya la afán la de simulación, es decir, que para camuflarla ya no se exporta como desinfectante o cloropictrina. En un y luego el tipo de bombas que se utilizaba, vemos también como a todo una manera de camuflarlas, llamándoles con toda una, una nomenclatura para, eh, ocultar, para ocultar el tipo de bomba de que se trata. Así, por ejemplo, en un telegrama cifrado del Ministerio de la Guerra al general en jefe del Ejército de África decía lo siguiente, no debiendo, no debiendo figurar para nada. En cuanto a partes de operaciones y comunicaciones que provengan de esos territorios, las palabras quejas y asfixiantes, ruego a vuestra excelencia que siempre que haya necesidad de aludirlos, empleen las palabras bombas de iluminación, cualquiera que sea el gasto que estén cargados. A la misma preocupación, obedecía sin duda el designarlos como bombas X, eh, que, que más adelante llevarían ya un nombre en clave correspondiente al contenido y el peso de cada una. Así, C1. Eras, hiperita, 50 kilogramos. C2, hiperita, 10 kilogramos. C3, fosgeno, 26 kilogramos. C4, cloroxidina, 10 kilogramos. C5, hiperita, 20 kilogramos. Las C1 y las C2 parecían haber sido más utilizadas en 1924, pero en 1925 y hasta el final de la guerra serían las, sobre todo las C5, es decir, bombas de hiperita de 20 kilogramos las más utilizadas por considerarlas las más eficaces es decir, el camuflaje, es decir, el camuflarlas con nombres de estos en clave. no parece que los bombardeos con gases tóxicos, tóxicos empezaran hasta 1923 antes de poder ser utilizadas en campaña era preciso realizar ensayos toda vez que el ejército español carecía totalmente de experiencia en el manejo de armas químicas y los mandos militares consideraban necesario tomar precauciones y adiestrar convenientemente al personal asignado a estas tareas el ejército español utilizó Iterita, eh, se supone que la primera vez, aunque también era una especie de ensayo, pero ya realmente utilización en campaña, no en ensayos que no fueran en campaña, en, en, en una batalla antisiasa, es decir, en pleno fin central, el 5 de junio de 1923. Aquí los bombardeos fueron con la artillería, porque empezó utilizándose la artillería, pero al mes siguiente tendrían lugar los primeros bombardeos aéreos sobre el poblado de Amesauro, cabida de Tensamán, en el fin central. Desde 1924 el peso de la guerra química recayó fundamentalmente en la aviación, aunque como digo empezó siendo la artillería. Podemos pues decir que a España correspondió ser la primera nación en utilizar la aviación para el lanzamiento de gases tóxicos en una guerra. Aunque los planes político militares prevían la utilización masiva de gases tóxicos para causar los mayores daños posibles, materiales, campos y sembrados y físicos de seres humanos, así como para desmoralizar a los combatientes rifeños y a la población en general, no llegarían, sin embargo, a adquirir esa dimensión por toda una serie de factores, tanto de orden técnico, problemas para la obtención de la sustancia química necesaria para fabricarlos, demoras para el llenado de proyectiles y accidentes y averías en los almacenes, tanto sea por razones técnicas como políticas, que no aconsejaban su empleo en determinadas circunstancias. Es decir, por ejemplo, cuando ella estaba a punto de dominar una cabida, dice, ¿por qué nos lo vamos a poner enfrente de nosotros si podemos llegar a ella, conquistarla, y eso sin necesidad de, de utilizar gases tóxicos? ...y entonces había también razones políticas para las que no se llegaban a utilizar. Eh, los bombardeos fueron pues selectivos, sobre cabillas y, y objetivos muy concretos. Estos sí duraron hasta el final, hasta, hasta el final de la guerra en julio de 1927... ...y tendría lugar en toda la zona excepto en las cabillas de la región oriental próximas a Melilla... ...que ya habían sido ocupadas por el ejército en 1923... Aunque las cabillas más castigadas, castigadas fueron las del Central, en donde estaban situado el núcleo duro de la resistencia rifeña, particularmente la cabila de Benjuriagel. También sufrirían bombardeos con gases tóxicos las cabillas de la región de Llebala, como la de Angera, en la que muchos de los afectados se trasladaron a Tánger a curarse desde diciembre de 1924 y en la primavera de 1925. De estos bombardeos en Angera hay, por ejemplo, noticia a través de los cónsules británicos en Tetuán y en Tánger que hablan de cómo estos afectados habían ido a curarse al hospital francés de, de Tánger. Los bombardeos, además de dirigidos contra los objetivos militares, piezas de artillería para utilizarlas con concentraciones de combatientes, tenían deliberadamente por blanco la población civil. La aviación con sus bombardeos y peritas sobre zocos y poblados se proponía no solo causar víctimas sino también sembrar el pánico, el terror, con lo que a los efectos físicos venían a sumarse los efectos psicológicos. Eh, los ataques contra objetivos concretos fueron un constante en la estrategia seguida por los altos mandos. En un despacho del 22 de marzo de 1925, el general en jefe, el comandante, el comandante militar de Melilla, explicaba las razones para la elección de un objetivo, que era un zoco. Vamos a hablar, por ejemplo, de un, de un comunicado en que es el objetivo completo de un zoco. El zoco, el, el arbal de Taurí, es decir, el mercado del miércoles de, en, en Taurí, en pleno Ríe central. En el zoco decía este comunicado, en el zoco del albar de Taurib de Benuriage se reúnen el miércoles gran cantidad de enemigos confiados en que nunca se ha bombardeado dicho zoco con ninguna clase de bombas por estar a bastante distancia. Y como hay muchas posibilidades de que en un miércoles que haga buen tiempo acudirá mucha gente a ese zoco confiadamente y será ocasión de causarle daño y de castigar muy duramente, eh, por las razones dichas antes, luego vuestra excelencia me autorice a emplear 100 bombas C5 es decir, 100 bombas de hiperita de 20 kilogramos cada una en el, no lo dice el parte, que son esto son eso lo digo yo pero vamos, no dice más que bombas de 5 porque era la, el, el, la nomenclatura utilizada, ¿no? para camuflar el tipo de bomba en el bombardeo que ordenará para el primer miércoles bueno y con el cual bombardeo seguramente se conseguirá hacer mucho daño al enemigo bueno, aquí me, me hablo de los, de los gases, de los tres clases de, de gases utilizados fundamentalmente de la colectrina que fue el primero en llegar al, al, al taller este de Mar Chica, y luego el esbosgeno y la perita. La perita, digamos que es el del que más se habló. Bueno, los dos primeros son gases ne neumotóxicos que se llaman o que afectan al pulmón. Y el, el, el gas, la el gas, el perita es un gas vesicante Pero un gas que si se nada también, en grandes, en grandes cantidades, llega al pulmón y puede que naturalmente se descarga o la muerte Entonces, el método utilizado podemos decir que es el método, mmm, un poco, nos recuerda un poco el método para seres sensibilizados, ¿no? Como si fueran alimañas. Eh, eh, eh, y este, esta representación de los rigeños de esta manera estaba muy extendida entre los elementos más revanchistas y belicistas del ejército es decir, los jefes y oficiales de las tropas de choque así como entre los de la derecha más dura y recalcitrante que no tenían empacho en declararlo de forma más o menos abierta esto también era lo que estaba en la mente del propio rey, del propio Alfonso XIII, que habla justamente de los bombardeos de los rifeños, y que dice lo que importa es el exterminio como animales dañinos de los, de los veneurageles, es decir, que eran la tribu, la tribu de Abdeclin los viagales, y de las tribus que habitan en torno a Abdeclín. Nada de falso humanitarismo decía, había que exterminar a aquellos bárbaros sin piedad. ¿Cuántas víctimas causaron los golpes de gases tóxicos? Es difícil de decirlo porque, claro, no hay, por supuesto, estadísticas. Probablemente fueron muchas la, la, las víctimas que, que causaron, pero que, que evidentemente no podremos saber cuántas fueron. Tantos también causaron muchas, porque también, además de, de la, del empleo de gases tóxicos, había, por supuesto, el empleo de bombas convencionales, es decir, de bombas explosivos y también de bombas incendiarias. que claro, las bombas incendiarias, eran, como las que utilizaron en Guérnica, eran terribles, porque no solamente causaban daños en casas y sembrados, sino también que podían convertir a las personas en en antorchas vivas. Bueno, el protocolo de Ginebra de 1925 prohibía la utilización, prohibía a todos los países la utilización de gases tóxicos, aunque los que poseían stocks de armas químicas estaban utilizados en conservarlos. España no firmó este protocolo hasta 1929, Italia por cierto la firmó en 1928, eso lo impidió en la guerra de Etiopía, en la guerra de, de utilizarlos en 1935 y 1936 la hiperita. Eh... Eh, eh, bueno, eh, eh, eh, no, no quisiera que eh, confundir todavía algo? <risa> <risa> bueno eh, de, ah, entonces ahora hablar un poco del silencio porque si al principio se estableció después de la utilización de estos gases si al principio se tenía que se utilizara curiosamente es cuando empezaron a utilizarse se estableció una especie de silencio total, ahí ya nadie no hablaba de la utilización de estos gases entonces vamos a hablar un poco de la primera vez que empezó a hablarse del tema. Y entonces, bueno, hay una novela una novela de un escritor muy conocido que se llama mm, eh, Ramón J. Sender, que es una novela que se llama Imán, que es muy conocida, que justamente en el Sender de joven sirvió en Marruecos, estuvo allí en el ejército. Y justamente en el momento de la guerra de Rif, y entonces como soldado que hace servicio militar. Y entonces este hombre escribió una novela que se llama Imán, muy famosa, en la que habla, es un joven soldado, es un campesino, es un poco representado por él mismo, es decir, este campesino está representado por su experiencia cuando la guerra. Y entonces Vialce habla de cómo justamente en esta famosa batalla de Antisiasa, en el que se utilizó hiperita, reutilizó la artillería en esta ocasión, eh, sufre los efectos de la hiperita. Entonces habla en la novela y dice, sentía el olor de la hiperita. Entonces esta es una, un primer testimonio literario, pero que está basado en una realidad, en de de, de, de, de esta novela de, de, de Sender. Después también hay otros testimonios como el de Hidalgo Ignacio Hidalgo de Cisneros, que fue jefe de la aviación cuando, cuando la guerra civil eh, en el lado republicano y, y que de joven, bueno, era americano, entonces de joven, pues hizo, estuvo también en África, sirviendo en África, y entonces habla justamente de su experiencia, como él en aviones, eh, en aviones Forman F-60, justamente como hizo varias incursiones en las que utilizó, en las que bombardeó con imperita a, a la población. Claro, el dato de Cisneros dice que no tuvo, que no hubo efectos de. Trata un poco de minimizar eso, porque claro, cuando escribió su libro más tarde, que lo escribió estando en Rumanía y todo, bueno, era un poco duro yo de, de joven bombardear a la Pero vamos, él trata de quitarle, no lo niega, que, que, que efectivamente bombardeó con casos tóxicos, pero trata de quitarle un poco hierro a la cuestión, ¿no? Hierro al asunto diciendo que no fue tan grave, etcétera, etcétera. No, no, bueno. Pero es que primero realmente sacaron a reducir el tema en tiempos modernos, fueron dos alemanes, eh, unos investigadores alemanes, Rudi Bertunz y Rolf Dieter Müller en la obra, y aunque lo voy a decir en alemán y, y, y ustedes me excusen mi, mi, mi acento, porque bueno, GEGEN Deutschland, Spanien bueno, de 1922 a 1927, es un libro del que ya está votado a mí los autores me mataron muy amablemente o uno de los autores que eh, Kunz, eh, me mandó en, en, en, en, en en, en CD el, el texto ¿no? el, el problema es que no, no entiendo el alemán pero hay una versión árabe, que es perspectivos se tradujan árabe y ese, esa versión árabe la tengo y bueno, en justamente habla justamente de la de la, de la, de, de, de, de, de la primera de cómo estos, estos señores sacan a reducir el tema por primera vez. Luego hubo, todo, hubo toda una serie de autores ya que también hablan del tema eh, españoles, por ejemplo de Piñas, eh, habla del tema Pampando, Pan, y luego entre los extranjeros está Sebastián Balfour que tocó el tema yo también lo he tocado en, en la mayoría de mis escritos, bueno, no en el primero en el que era mi tesis doctoral pero en el siguiente sí, eh, justamente evoqué el tema de, de, la, de la utilización de gases y, y bueno y, y es verdad que la documentación de archivos es extensísima, todavía está sin, sin explotar completamente, hay montones de documentos que están en el archivo general militar de Madrid, en el archivo histórico del aire de Villavisosa o sea de Odo, donde hay montones de documentación para poder tener una idea más esa que habría que ver realmente en un trabajo de equipo de ir analizando todos los, los, los partes de, de, de la utilización de, de gases en esta guerra. Entonces, lo que yo quería era, en, en, y se refiere a lo que podemos establecer como paralelo entre los gases tóxicos en el RIF y, y, y el bombardeo de la América, es la, la, el bombardeo de, de, de la población civil en ciudades, en ciudades o pueblos. Es decir, es que no se, no se tiene la menor consideración, una falta total de, de sentimientos, de decir, bueno, de, de, de tratar al ser humano como si fuera una alemania, como si fuera una un animal a exterminar. Eh, los bombardeos no tenían solo por objeto de causar daños materiales y físicos, sino también desmoralizar a la población, sembrar el pánico despojarla de su capacidad de resistencia total, es decir, que llegara un momento que dijeran, ya no podemos resistir y, y, y nos vamos a entregar, ¿no? es decir, este tipo de, de eso, ocultación o tergiversación de los hechos, en el caso del RIT, los hechos fueron silen totalmente silenciados, en el de Garnica fueron o silenciados o falseados, es decir se atribuye a los a los a los um, a, a las víctimas se atribuye que son ellos los que han sido los que han causado el, el, el, el, el, el, el incendio y, y, y la ruina de, de, de la ciudad. Y, y, y, bueno, y, y los mismos métodos, los mismos métodos que ponen de manifiesto el desprecio total por el ser humano. Es bueno, decir, que. Mmm, y estos mismos militares también. Lo que quiero decir es que estos personajes que, pulsamente antes me refería ello. ¿Quiénes son estos personajes que son capaces de llegar a estas, a estas atrocidades? Efectivamente, el ser humano es muy complejo y hoy lo estamos viendo también porque ya no solamente recurren a métodos que consideramos inhumanos. en Regímenes totalitarios o, o como, como, como puede ser, pudo ser la Italia fascista o la Alemania nazi. O la, o la España franquista, sino que también en países que, que tienen regímenes más o menos democráticos llega el momento en el que también utilizan métodos que dejan bastante que desear desde, desde el punto de vista de lo que podemos conocer métodos humanos, ¿no? Entonces es una cosa terrible en, en, en qué circunstancias se puede llegar a ello. Y, y bueno, lo que sí quería señalar es que los mismos los mismos hombres que en el año que los años de la guerra del Rif eh, utilizaron estas armas sin ningún sin ningún escrúpulo de ningún tipo, no, eh, pues fueron los mismos, o eh, una parte de ellos, los que se sublevaron en el año de 1936 contra el gobierno legal de la República. Y bueno, pues termino con esto. Bueno, pues ahora tenemos un ratito para preguntas. ¿Sato? Como tenemos dos ponentes, de, de decir a quién va la pregunta.